Bueno, hola, hola de nuevo, hola de nuevo a todos. Nos acaba de llegar una noticia, poco bueno, algunos ya lo sabéis, en la Plaza del Sol de Madrid, en la calle Sacramento, la Plaza de la Villa. Están sacando a la gente de empujones. El policía está sacando a toda los, lo, la gente de ahí, los acampados o los indignados, A empujones de la Plaza de la Villa. Que no sé si sabemos si hay realmente bueno, se puede decir totalmente que es violencia los empujones estamos contrastando información, nos acaba de llegar toda la noticia hace apenas 5 minutos estamos intentando obtener toda la información posible y esperar a que haya algo oficial para poder comunicarlo y poder dar una una, una, una, una visión contrastada de la noticia, lo que está pasando de momento no podemos quedar con necesidad, esto es lo, lo primero que sabemos. Estoy aquí con mi compañero Hanna Audiovisuales también, está leyendo el chat y va, si tenéis algo importante que decir a, a través del chat podéis comunicarlo, nosotros vamos a leer aquí, comentarios más interesantes, los más importantes. Eh, ha habido un momento de silencio hace un momento, no entiendo exactamente por qué. Parece que Rita Barberá y, y el señor Camps han pasado por aquí, han empezado a hablar con la gente de forma espontánea, se han unido un poco a la fiesta porque esto esto están, están disfrutando con su pueblo, con su gente con la, con lo, los ciudadanos de Valencia son parte de ellos también del pueblo están aquí disfrutando con todos. la gente se ha concentrado en una parte de la plaza no sabemos cómo están los alrededores y seguimos sin poder pasar por, por lo que es la acera de, del ayuntamiento y bueno ahora mismo no sé cuánta, cuánta gente debe haber aquí también he visto también algunos turistas que que están pasando por aquí totalmente sorprendidos que para los que no hayan leído el chat que en tv para los que no hayáis leído el chat si no leedlo en madrid.tomalaplaza.net barra tv eh, se puede ver en directo lo que está ocurriendo en Sol ahora mismo repito en Madrid net barra tv ahí podréis contestar la información que acabamos de recibir nosotros también estamos atentos a todo lo que ocurre tenemos que estar comunicados con el resto de acampadas y el resto de movimientos, esto se está poniendo un poco serio en el sentido de que, bueno, parece que nos están empezando a hacer caso de una manera o de otra de una manera buena o mala más o menos es lo que queríamos, una reacción y una reacción es lo que estamos obteniendo aquí el, el, lo que ha obtenido el, la situación general de la sociedad aquí en, el, en, el, en el, el... bueno, en fin, se me han dicho que baje un poco el tono que estoy demasiado exaltado, demasiado indignado demasiado revolucionario, demasiado estalinista Por decirlo no de algún modo están los bueno, si, si veis el si vídeo es que se ve, vamos, eh, están los policías a empujones, de momento no sé si veo, veo por hay, hay gente en el suelo, está viendo bastantes disturbios. Eh. Hay muchos, muchos antidisturbios, podéis verlo en el vídeo, repito, madrid .net tv. Es, están barriendo, vamos, eh, entrad entra en la página y miradlo, de verdad, de verdad, eh, es espeluznante. La gente... La gente levanta las manos, como, como viene siendo costumbre, eh, resistencia pacífica y la policía nada eh, sigue empujando y, y va riendo, está barriendo la plaza. Lo mismo estoy viendo las imágenes y me estoy quedando petrificado, repito. Es, parece que están cogiendo una persona ahí en la Plaza del Sol, están deteniéndola o por lo menos reduciéndola. Hay un montón de policías alrededor suyo, una, hay una persona en el suelo, no sabemos si es hombre o mujer o... No sabemos nada, repito, madrid .net tv, por favor acudid todos. ...y vean lo que está pasando... ...lo que está pasando ahora mismo en Sol... ...que es un sitio más bastante desgracia. veo... ...muchos, muchos, muchos antidisturbios... ...en el fondo de una calle totalmente desierta... ...vigilada por policías y coches de policía... ...hay gente en el chat que está expresando su opinión... ...su modo de indignación... ...estoy viendo unos actos aislados de violencia... ...y abuso de poder... Bueno, la policía está actuando ahí en la Plaza del Sol de Madrid... ...repito, por la calle Sacramento... A ...la Plaza de, Plaza de la Villa... ...en fin, esperamos estar informados de todo lo que está pasando... Aquí parece que la policía sigue vigilándonos, como no hay, no hay nada, no para ser un movimiento especial por su parte y en fin, tenemos aquí, nos han, nos han regalado una flor, aquí es lo que tenemos aquí, flores y, y pacifismo señores Bueno repito, aquí estamos informando de la Plaza del 15 de mayo de Valencia toda la situación de todo el movimiento en todas las plazas de España son importantes pero creo que ahora el punto neurálgico está sin duda en Madrid y lo que está pasando con la actuación de la policía me gustaría tener información precisa en cada instante de lo que está pasando. Por todos mismos podéis verla en el vídeo. Sé que en el vídeo a veces puede ser un poco confuso y no ver exactamente lo que está pasando. Pero creo que muchas imágenes hablan por sí solas. Yo mismo me he quedado espeluznado por lo que estaba viendo. Esperemos que no pase aquí. Esperemos que no pase nunca más en ninguna otra parte. No sé qué me están diciendo. No sé si me lo pueden repetir, por favor. Sí, bueno, creo que ha sido un pequeño problema técnico. La gente sigue con la cacerolada, con los timbales, con los pitos, con los gritos con su indignación me gustaría saber cómo está la gente del resto de España, cómo está el resto de movilizaciones en el día de hoy parece que es un, va a ser un día, moviendo pa, un día movidito para el movimiento, movimiento 15M aquí en la plaza aquí en mediodía, supongo que habrá gente que estará concentrada en un punto concreto o se habrá ido a comer o algo por el estilo que hay un poco menos de gente, pero aquí la Casa de la hora sigue todo el tiempo. Está siguiendo todo el tiempo. nada durante horas. Puedo dar constancia de ello porque está aquí y vosotros mismos, ustedes mismos lo han podido escuchar. Vigilando los chats. Desde el Twitter de la Campada Sol informan que están cargando para que salgan por el parking detrás de la villa, en la calle Sacramento, en Madrid. Me acaban de pasar una nota, un compañero, alrededor de la. A partir de la primera, alguna persona Perdón, lee tu, Jano, por favor. Alrededor de la una se ha producido una performance que representaba a Rita Barberá y a Camps aquí en la Plaza del 15 de Mayo en Valencia. La actuación crítico-cómica ha sido muy aplaudida por los asistentes. Al finalizar, una de las indignadas ha asegurado que tiene información cruzada que tiene información veraz de que en Madrid la policía está cargando contra los acampados en estos momentos cosa que ya hemos corroborado por las imágenes y, y bueno, por todos los tweets eh, los gritos, silbidos y golpes se han intensificado como protesta y rechazo de indignación desde aquí, desde Valencia, desde la Plaza 15 de Mayo, condenamos fervientemente todo, todo tipo de violencia y todo tipo de agresión policial, eh, en, to, en todas las acampadas cualquier to, nuestra resistencia siempre es pacífica. Levantamos las manos y, y no ofrecemos ningún tipo de resistencia violenta ni ningún tipo de respuesta. Eh, esto es un movimiento pacífico y pretendemos que siga siendo así. Eh, ¿Seguiremos al tanto de lo que está pasando en Madrid? Eh, acabamos de perder la señal de, del vídeo de Madrid. Parece que no, están, no sabemos por qué. Esperemos que por un simple problema técnico Me gustaría La verdad es que me gustaría mucho, mucho saber Qué es lo que está pasando en esa plaza O en, en Madrid, en esa calle en este momento Creo que Supongo que lo sabemos dentro de poco Lo que tiene viene esta generación de redes sociales Que es donde se ha formado este movimiento eh, Tuitean directamente Nos han levantado a palos junto a, junto a la calle Villa y la calle Pretil Pero seguimos aquí De pie eh, siguiente tuit, Han pasado algunos coches oficiales Que les pagamos y les hemos gritado bien alto Que no nos representan Y El último tweet eh, Están saliendo por aquí La poli nos tiene sujetados pero la boca no nos, No nos la pueden tapar Ánimo, eh, estamos, con, estamos con Madrid Estamos consternados por lo que está ocurriendo Y, y nada, seguiremos informando Yo Ya me he puesto hasta nervioso Uf, Sigue tu tío Insisto, esas son nuestras razones, estamos totalmente en contra de lo que está pasando en Madrid y totalmente consternados y asustados por nuestros compañeros. Ojalá supiéramos qué es lo que está pasando y poder dar nuestra información cuando estaba desde aquí. Ojalá pudiéramos estar ahí. No sé sabemos si la señal está volviendo o algo por el... nos gustaría que volviera. Todos somos Madrid, como ha dicho mi, mi compañero Jano. En este momento toda España es Madrid, toda la gente del movimiento en toda Europa es Madrid. Nos sabemos que están ahí sufriendo los empujones, los palos, lo que sea, el abuso de los policías ahí en Madrid. Espero que no haya violencia, sinceramente. No sé si la ha habido ya. Por lo menos sí que ha habido cortejeo y algo de bujones, que a mí a veces ya excesivo. Cualquier movimiento de ese tipo por la policía me parece excesivo. Por una persona frente a una persona totalmente indefensa sus pues, únicas armas son las manos las manos, de son las insisto. He visto cascos, he visto trajes antidisturbios gente pacífica y he visto gente con chanclas ...intentando levantar las manos para que no les pegasen, en fin... ...y eso no solo lo he visto en Madrid, también lo he visto aquí... ...estamos totalmente en contra... ...de hecho el equipo técnico que no se ve... ...están todos levantando las manos, en señal de protesta también... ...sí, estoy seguro de que todas las personas que estuvieran aquí en la plaza... si lo supieran también lo harían... ...en fin, aquí en la plaza del 15 de mayo... ...el sol empieza a ponerse... ...en lo más alto del día, estamos justo a mediodía... ...seguimos dando las noticias, sigue la cacerolada... ...sigue la intensidad en la plaza... La verdad es que estoy pensando constantemente en Madrid, para ser sincero, me gustaría saber qué está pasando. Parece ¿Vale que está volviendo la señal del vídeo. Vale. Pues, vaya, parece que viene y se va, viene ah, y vale, se vale, va. Vale, vale, El cámara está andando, y por eso viene y se va. ¿Qué pasa? Perdón. Eh, la cámara la han movido de su sitio y por lo tanto eh, suponemos que debido a las interferencias o si están conectados por cable deben de ser los motivos por los que se va la señal. ...pero vamos, eh, vemos que siguen intentando emitir... ...y cada vez más cerca... Eh, ...ánimo, ánimo a la gente de Madrid... ...ánimo a todos los que están en Madrid... ...mucho ánimo a todas las personas que están ahí trabajando por el movimiento... ...y trabajando por mejorar sus vidas y las de las próximas generaciones... eso esperamos. ...aquí en Valencia tenemos el equipo técnico cada vez más... ...más concentrado, más quemado también... ...Rucido, tenemos aquí alguien que quiere decirnos algo... ...están cargando en Madrid... Ya he ...eso ya lo sabíamos pero bueno, es bueno que la gente se vaya se vaya informando y que lo vaya sabiendo lo vaya, lo vaya subiendo hace 10 minutos, hace, hace minutos estamos hablando de ello estamos dando toda la información que podemos repito el canal el canal por tweet www.twitter.com barra acampadasol para informarse, para informarse de todo lo que está pasando por tweet y el vídeo por el stream desde Madrid directamente en directo aunque la señal va y viene Creo que hemos vuelto a ver la señal, si sí estamos aquí Vemos a policías parados delante de un montón de manifestantes En una calle bastante ancha, se supongo que sea la calle de la que hemos hablado La calle Sacramento, al lado de la Plaza del Valle Parece que hay menos actividad, menos movimiento que antes Vemos un montón de cascos y un montón de azules dejando con uniforme azul Y los manifestantes fuera, a, detrás de ellos el cámara parece que estaba en un punto un poco alejado de la situación, pero más o menos se puede ver lo que está pasando. Todavía tenemos información y darnos cuenta de los detalles, pero estamos aquí. Ahora, vale. Ahora toda la gente se va a desplazar de, desde la plaza en la que estaban, que no me acuerdo cuál era, a, a las Cibeles. Todos van a Cibeles. Eso, desde la calle Sacramento hasta Cibeles. Eh, y comentan. Aplaudimos a una señora con carrito que pasa tan pancha. Necesitamos señoras con bolsas del corte inglés. A ellas les dejan pasar. Eso a nosotros también nos ha estado ocurriendo toda la mañana. Eh, eh, los cordones policiales solamente los han podido pasar eh, gente mayor y gente trajeada con corbata. vamos, eh, Cualquier persona que no haya podido identificar o asociar eh, por la vestimenta o por la imagen al movimiento 15M. Así que toda, animamos a que toda, toda la gente que, que no haya venido y que vaya a venir que se vista lo mejor posible ya que es la única arma que tenemos para sobrepasar los cordones policiales que indiscriminadamente nos cortan el paso. Sería interesante, sería interesante que la gente intentara esta iniciativa y que intentara burlar de algún modo los, los cordones policiales porque como ya hemos dicho, como pasó el otro día en, al lado de la Casa de los Caramelos, al lado del Scorch, los policías arbitrariamente dejaban pasar a una persona depende de, de la pinta que tenía o de lo que hacían si hablaban con nosotros, aunque fuera la gente del movimiento no les dejaban pasar, si tenían una bicicleta o piercing no les dejaban pasar, si tenían greñas no les dejaban pasar si tenían mala pinta, pinta de, jóvenes, pinta de joven perdón, pinta de indignado no les dejaban pasar y todos queremos estar aquí todos queremos pisar el ayuntamiento estar en la plaza todos tenemos derecho a estar aquí, estemos como estemos Sí es interesante que la gente entrase a burlar estas medidas y viniese aquí, o viniese de todas maneras, porque aquí en la plaza seguimos emitiendo, señores, aquí podemos estar, tranquilamente es una plaza pública, una plaza del pueblo, no estamos tomando nada, estamos ocupando el sitio que es nuestro, que hemos pagado todos, y aprovechándolo para algo, yo creo que bastante positivo, mucho más positivo que dar palos por ahí a ciudadanos, o intimidar, de parte de los poderosos, no solo por los policías, hay policías que solo están cumpliendo órdenes. En fin, de este tema esta la que se muere la cola Podemos estar hablando constantemente Y yo no tengo tanta saliva Vamos a acabar más, más noticias De lo que está pasando en Madrid Parece que van a... vamos. Me informan de que va a haber un nuevo vídeo Han traído un nuevo vídeo de lo que está pasando Por aquí, por los alrededores Si sí, nos tomamos nosotros un descanso Tenemos gente que se, se acerca Aquí al estudio, bueno al mi estudio Que tenemos aquí de televisión tienen a aportar algo, cada vez que más gente se, están, se, se, se entera de lo que está pasando en Madrid Yo creo que la mayoría de gente que está aquí no se entera de lo que está pasando en Madrid Sería interesante que la gente lo supiera Hicieran, no sé, algún tipo de propuesta simbólica o, o que lo extendieran Sobre todo que lo extendieran Que extendieran el Twitter, que extendieran la dirección de vídeo para ver lo que está pasando Me informan de que creo que no podemos pasar el vídeo que tenemos preparado No importa, seguimos aquí retransmitiendo tenemos muchas más cosas que decir, muchas más cosas que discutir, mucho más de lo que informar sobre todo lo que está pasando el sol. Repito, cualquier información que tengamos fiable de lo que está pasando el sol a través del, del Twitter oficial o a través del streaming de vídeo, directo desde ahí, lo diremos inmediatamente.